Continuamos con ustedes, queridos estudiantes, con las perífrasis verbales. Bien, las perífrasis verbales eh, se denominan así por la combinación de un verbo auxiliar y el segundo constituido en la forma no personal. ¿Qué quiero decir? ¿Cuáles son las formas no personales? Son el infinitivo, el gerundio y el participio entre ambas puede aparecer entre ambos puede aparecer un nexo que pueden ser preposiciones la preposición de y la preposición a o también la conjunción que el verbo auxiliar es el portador de los morfemas de la persona del tiempo del modo y del aspecto las formas no personales son las portadoras del significado léxico, ¿no es cierto? De, de, del significado léxico, o sea, me estoy refiriendo al significado de la palabra. Las perífrasis realizan la función unitaria del núcleo del predicado. Se distinguen tres clases de. Perífrasis. Aquí nosotros decíamos, cuando decimos no personales, ¿cuáles eran esas formas no personales? Decíamos que era el infinitivo, el gerundio y el participio. Bien, eh, las ¿cómo se forman las perífrasis verbales del infinitivo? Eh, en las perífrasis verbales hablamos de las perífrasis modales. Estas expresan eh, obligación, posibilidad, necesidad y otras uh, manifestaciones de la actitud del hablante mal, uh, por ejemplo tenemos aquí mal, ¿cuál, ¿cómo formamos entonces esa manifestación de obligación puede haber eh, eh, formando el verbo haber de más el infinitivo entonces nosotros anteriormente decíamos que podíamos formar esas uh, formas no personales con las preposiciones de y a. O, o también con la conjunción que. Entonces, mire, aquí haber que más infinitivo. Hay que. Allí ya hay la, la perífrasis. Hay que salir. Salir es el infinitivo. Hay que salir a las 5. Mire, entonces hemos formado la perífrasis con el verbo haber más la conjunción y más el infinitivo luego tenemos el, eh, la otra periferia que también nos indica obligación deber más infinitivo por ejemplo tenemos nicolás debe callarse no es cierto ya entonces aquí deber debe más el infinitivo tener que más infinitivo tiene que ayudar a sus hermanos a tus hermanos tienes el verbo tener que la conjunción y ayudar es el infinitivo en las perífrasis con significado de posibilidad o de probabilidad en cambio formamos con el verbo poder más infinitivo por ejemplo no puedo mover la mano eh, puedo es el verbo poder más más el infinitivo mover ¿sí? entonces formamos la perífrasis eh, la perífrasis con significado de posibilidad ahora debe de más infinitivo entonces aquí debe, debe de ser debe de ser hermanos deben de ser hermanos deben el verbo deber más la preposición y más el infinitivo Debe, de, deben de ser hermanos bien entonces aquí hemos formado nosotros las perífrasis verbales de infinitivo luego tenemos las perífrasis verbal las perífrasis de gerundio en, al, en algunas perífrasis de infinitivo también predominan los rasgos eh, podríamos decir tem, eh, temporales por ejemplo irá más infinitivo de, de posterioridad por ejemplo vas a, a caerte acostumbra acostumbrar a más infinitivo repetición o, o a, por ejemplo acostumbra a comer tarde acostumbra a comer tarde bien eh, en los de gerundio los significados durativos y progresivos por ejemplo, el significado durativo muestra una acción en que, ha transcurrido, en, en que ha transcurrido y el durativo en cambio indica en que se desarrolla de más a menos o de más a más. Por ejemplo, estar más gerundio, está lloviendo desde las tres. Andar más gerundio, anda diciendo que voy a ser monja. Aquí, ¿qué expresa esto? Duración y más frecuencia. Andan diciendo que voy a ser monja. Duración y frecuencia. ¿sí? Eh, vamos a, a, a ver también cómo se for, forma otra perífrasis con el gerundio. Venir más gerundio. No viene ocultando tus... No viene ocultando tus intenciones, describe un proceso de que se desarrolla a partir de una situación retrospectiva. Bien, eh, estas formas eh, de perífrasis tienen valor de pretérito. Todas las co conjugaciones con perífrasis se llaman así porque constan de una de, de dos o más palabras por ejemplo, pronto haremos, pronto habremos regresado, mire, habremos regresado, dos palabras, los libros no han, no ha sido, en, los libros no han sido, perdón aquí, no han sido entregados, tres palabras, entonces mire, eh, lo que estamos nosotros al inicio diciendo, que en las perífrasis eh, verbales, que toda que, que toda la conjugación perif, perifrástica se llama así porque consta de dos o más palabras y nosotros estamos viendo cada uno de ellos yo creo que con esto nosotros hemos terminado el estudio de lo que es el verbo cómo se forman cuál, eh, cómo se forman también las oraciones eh, transitivas, intransitivas, copulativas, co en, en qué momento nosotros utilizamos los verbos auxiliares y cómo formamos los las perífrasis verbales, tanto del del, de las tres, uh, de los tres o de las formas no personales que vienen a ser el infinitivo, el gerundio y el participio. Bien, con esto, señores estudiantes, pienso que a ustedes les va a servir de mucho para poder eh, trabajar con, la, eh, con el trabajo a distancia. Muchísimas gracias.